Hola, mi nombre es Cristian Javier, tengo 24 años, me estoy formando profesionalmente como técnico vertical y data, más que nada para aumentar las posibilidades laborales y así tener una carrera profesional como sueño. Me chamo Caio An, tenho 30 anos, vim aqui procurar o curso de acesso por foda para ingressar em novas oportunidades, né? visualizando o crescimento de mercado, tanto na questão da eólica como aqui próximo a cidade do PSM. E é o que a gente está almejando aí em breve.